Una vez que hemos construido la base de nuestra proyección con fotos o imágenes y hemos pulsado el editor avanzado, se nos abre una nueva ventana. Vamos a ampliarla para eliminar la zona izquierda, así para que ocupe la pantalla completa. La primera recomendación es que guardemos el nombre del proyecto para poder volver a editarlo en el futuro. Veamos entonces qué posibilidades tenemos. La primera sería la de añadir... Títulos. Vamos a ir, por ejemplo, un título centrado. Lo situamos aquí al principio. Y aquí podemos elegir el color de fondo. Vamos a elegir este color. Vamos a elegir el color del texto. Un color amarillo muy pálido. En el que vamos a escribir el nombre del cuento. Con tamaño vamos a ponerlo grande extra grande, perfecto va a durar dos segundos podemos arrastrar para alterar la duración haciéndole que dure más o menos en principio vamos a dejarlo en esos dos segundos y vamos a añadir cerramos cada vez que añadamos algún efecto o algún título o cualquier tipo de componente tendremos que cerrar cerramos y vamos a añadir un nuevo efecto que es un texto con zoom, vamos a ponerle el mismo color de fondo, el mismo color de texto, un cuento de María José Rodríguez González, listo, ahí está, dura cuatro segundos, vamos a ponerle un poquito menos, 3 segundos y cerramos y vamos a añadir un una tercera un tercer efecto de texto con a ver, no lo hemos añadido bien correctamente, vamos a añadirlo aquí, en la diapositiva aquí está, si no lo podemos soltar en cualquier a ver que no se nos ahí está Bien, y nuevamente, mismo color, mismo color, y ilustraciones de Clara Luna Rodríguez. Listo. También vamos a ponerle un poquito menos de duración, los 3 segundos, igual que hemos hecho con el de la autora. Cerramos y ya tenemos la cabecera. A partir de aquí vamos a añadir efectos. Empezamos por un fundido de entrada. Vemos que se sitúa entre estos dos cuadros. Va a ser un fundido de 2 segundos, podemos ampliarle un poquitito la duración, Voy a ponerle dos segundos y medio, y hemos visto que es fundido. Es el mismo que teníamos originalmente en todos los demás, pero vamos a hacer ahora alguna prueba, por ejemplo, para cambiar estos efectos que tenemos aquí. Aquí teníamos un fundido, pues lo vamos a cambiar y vamos a sustituirlo por ...un barrido, simplemente lo arrastramos encima. ¿eh? Vamos a ponerle un barrido de un segundo y medio. Vamos a dejarlo... sí, un segundo y medio. Aquí que teníamos también un fundido, bien, cerramos. Podemos seleccionarle algunas cuestiones, como la suavidad del borde, etcétera, etcétera. Vamos a hacerle que el borde sea suave y que se superponga con degradado. Cerramos... Vemos que ya el, el, el icono que nos indica el, la transición es diferente. Vamos a ampliar un poco también la duración de 6 a 8 segundos para que sea un poco más fácil de leer. Igualmente este, de 7 a 8 segundos. Aquí teníamos un fundido. Vamos a poner un efecto de diapositiva. Ampliamos... Este de aquí, 8 segundos, como tiene algo más de texto, vamos a ponerlo en 9 segundos. Bien, cerramos. En este de aquí, vamos a utilizar nuevamente, vamos a dejar el fundido. Aquí ampliamos a 8 segundos, 8.2, cerramos. En este texto, bien, que también tiene bastante texto, lo que vamos a hacer es... Ampliarlo, vamos a irnos un poquito, arrastramos aquí. Esto es, estábamos en, el, en la diapositiva 5, vamos a ampliarla un poquito también de tiempo, hasta 9 segundos. Listo, vamos a poner aquí teníamos un fundido, aquí vamos a poner en vez de fundido, vamos a cambiarlo por un unas barras horizontales, no, con un fundido de cuadrícula, esto es, un fundido de cuadrícula, aquí, 7, vamos a ampliar también la duración, hasta 9 segundos, igualmente, cerramos, y vamos ahora a poner aquí, en esta de aquí, vamos a mantener el fundido, en esta de aquí, tenemos también nuevamente fundido, vamos a, cambiarlo por, vamos a cambiarlo por una puerta abriéndose aquí y vamos a ampliar la duración hasta 9-10 segundos de este fragmento. Nos movemos nuevamente, nos desplazamos. Este lo vamos a ampliar también hasta los 9 segundos. Igualmente este. Este lo vamos a dejar en 8 segundos. Este de aquí lo dejamos. Lo vamos a ampliar también hasta 8 segundos. Y el último, que estaba en 6 segundos, lo vamos a ampliar. Hasta 9, 10 segundos. El final. Bien. Vamos, vamos a dejar las transiciones aquí. Ya sabemos hacerlo. Aquí tenemos un título centrado. Que lo vamos a dejar vacío. Y lo vamos a ampliar. ¿Para qué? Para hacer un fundido final a negro. Y vamos a dejar el texto en blanco. Aquí lo tenemos. Eso es. Y vamos a añadirle entonces... Una transición aquí de fundido para que nos permita fundir la música de forma progresiva. Hasta el máximo que nos está permitiendo ahí de 8,7 segundos. Ya tenemos marcadas las duraciones, las transiciones y hemos añadido los títulos. Y lo único que nos quedaría ahora sería añadir el sonido. Como hemos dicho antes, el sonido es muy molesto porque cada vez que eh, se empieza a reproducir eh, vol eh, volveríamos a escuchar el sonido. Entonces vamos a seleccionar un sonido. Voy aquí está. No, directamente pulsamos el signo más, añadir el fragmento de audio. Ahora se ha añadido y vemos que aparece marcada aquí la pista de sonido. Ahí la tenemos, vamos al principio y aquí vemos que está la pista de sonido marcada, correcto. Ahora ya sí que tenemos guardados todos los cambios y creamos el video. Va a tardar bastante tiempo y luego veremos cuál puede ser el resultado.